León derrotó a Santos Laguna en condición de local y le dio un cierre a la jornada 16 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Ya solo falta una fecha para definir a los cuatro clasificados directos a los cuartos de final de la liguilla y a los ocho equipos que tendrán que jugarse la temporada un partido de vida o muerte. La fiera mira a todos desde arriba y con mucha tranquilidad desde hace algunas semanas, al igual que lo hace la América desde que venció a Tigres en el Azteca el pasado domingo. Estos dos ya se encuentran en la fase final del campeonato y se proclaman como serios candidatos a llevarse el título, quienes los acompañarán en la fiesta grande. Por el momento, Pumas es el dueño del tercer lugar en la tabla de posiciones Y Cruz Azul lo sigue en la misma Por lo que ambos están clasificando a la liguilla Y tendrán el privilegio de sentarse en la misma mesa que León y las Águilas La semana posterior a la culminación del torneo Se disputarán cuatro llaves para encontrar a los rivales de estos equipos Aquellos que terminen el campeonato entre el puesto 5 y 12 A falta de una jornada son Rayados Tigres, Pachuca, Chivas, Santos Laguna, Necaxa, Toluca y Juárez Estos cuadros disputarán un partido de vida o muerte Para clasificar a los cuartos de final de la liguilla Monterrey recibiría a los bravos en el gigante de acero, los felinos harían lo propio con los diablos rojos en el volcán, los tuzos harían de locales frente a los rayos en el estadio Hidalgo y el rebaño sagrado se jugaría todo en el lacrón ante los guerreros del Santos Laguna.